Hola, buenos días. Soy David Marcolin, el Account Manager de InterMundial Italia Centro. Y son dos años y medio que trabajo en InterMundial. Cuando empecé yo a trabajar en InterMundial estaba nuestro compañero Miguel Ángel que empezó trabajando en Milán y después empecé yo en el Centro Italia. Y InterMundial no era tan conocida como ahora. Poco a poco ya están cambiando las cosas y estamos creciendo. Ya somos seis. Hemos empezado con Miguel Ángel, ya somos seis y estamos creciendo y la gente nos conoce, nos conoce el nombre Intermundial sabe lo que hacemos y estamos empezando a trabajar con operadores con muchas agencias. Hola, yo soy Sonny soy el Account Manager de norte -Este Italia. Trabajo desde un año y dos meses en Intermundial, así soy de los nuevos en el equipo. Nuestra semana es una semana muy dinámica, casi todos tenemos como el mismo plan, pero cada uno se organiza su, su semana. Los días que por nosotros son días iguales son el lunes, que es un día que nosotros cerramos las citas que hemos tomado el viernes. El lunes después tenemos nuestro, nuestra reunión de Team, de Team Italia, que hablamos de los problemas, de lo que podemos mejorar, lo que nos han dicho los clientes. El martes, el miércoles y el jueves son días con nosotros muy activos y normalmente hacemos desde tres visitas la mañana o dos y tres la tarde dos, que un máximo de seis visitas y cuatro, dependientemente si son visitas de mantenimiento o visitas de nuevo cliente. Una visita de venta, como puede ser una visita por un nuevo cliente, es una visita más larga porque tienes que explicar en el principio quién es Intermundial. El viernes es un día que cerramos, eh, los, enviamos los correos, hablamos por la parte de contabilidad, de la parte de crear nuevos clientes eh, y, y todo lo que se ha hecho en la semana anterior y ya empezamos a tomar cita por la, por, por la próxima semana. Porque en Italia además nosotros somos casi siempre el primer contacto que Intermundial tiene con el cliente. Y hacemos el seguimiento preventa y postventa, que es lo que nos diferencia en el mercado. Y también en Italia hacemos ferias, como por ejemplo la que hacemos en octubre, que se llama TTG, que es una feria de turismo que se hace en Rimini, en el norte de Italia. O como la de Milán, que se llama VI. Por eso nosotros... También trabajamos en estos temas, es decir, en ferias de turismo y planeamos o hacemos eh, formación a las agencias o al grupo de agencias. Ahora mismo eh, en Italia somos eh, seis eh, Account Manager, cada uno tiene su zona. Tenemos en la zona Sicilia, que es eh, Vanessa, nuestra compañera. Después el Account Manager de Sur Italia, con base en Nápoles. Es Francesca, después tenemos Centro Italia con base a Roma, que es Davide, y en el norte tenemos el, la parte nueva de Turín y tenemos que es Hilaria, la nueva compañera nuestra, la parte de Milán, que es la sede central de Italia de Intermundial, donde está Miguel Ángel el área manager de Italia y después está el nordeste con um, la sede que es Bologna eh, por el nordeste y en poco estamos pensando peor, para empezar a abrir el nordeste en dos zonas que va a ser Bologna y Verona. Muchas gracias a todos y espero que os haya gustado el vídeo que nos explicamos, explicamos cómo trabajamos y lo que hacemos durante el día y, y os esperamos en Italia.